Tierra de mis mayores, montaña mía, donde la luz descansa, suprema su la raíz de tu estirpe buscan la gloria, sabia para los hijos de Alejandría, dos colones resuelven una escuelita, iniciaron tu pueblo lleno de ya y con trinos, cafetos, triples y minas mojonaron las brisas. en la gloria sabia para los hijos de alejandría pueblo de mis amores pueblo querido donde crece el recuerdo de mis abuelos déjame que en el alma lleve tu cielo como pan Sustento Para el camino Administración Municipal